Hola amigos de YouTube, continuamos con el tutorial de BitWid Studio, en este video vamos a explorar con mayor detalle la vista range o vista arreglo. como pueden observar yo ya tengo abierto un proyecto que estuve trabajando, en la parte superior tenemos la línea de tiempo, que nos muestra indicaciones de compases, Observen que tengo clips de 8 compases, generalmente se trabaja en las composiciones musicales, sobre todo en música electrónica, loops de 8 compases. Voy a activar el botón Double Track Height para poder ver con mayor detalle los archivos de audio que se encuentran dentro de los clips, que en BitWid Studio se les conoce también como eventos. Un aspecto muy importante en BitWid Studio son las rejillas que son indicaciones visuales en forma de líneas verticales, que nos indican el valor ajustado de la densidad del bit, que se encuentra en la parte inferior derecha. Observen. Aquí podemos cambiar el tamaño de la rejilla. Para cambiar la rejilla, simplemente arrastren hacia arriba o hacia abajo. Hay una opción muy importante que se llama Adaptive Grip o rejilla ajustable, por default esta opción se encuentra activada. El valor 1.1 representará una barra o un compás, en este caso es un compás de 4 cuartos, porque en el display está ajustado ese valor, pero como lo vimos en el video anterior, este valor podemos cambiarlo. Al ajustar la rejilla no solamente cambiamos indicaciones visuales de líneas verticales, sino que también nos sirven para que los clips o eventos se coloquen automáticamente a esta línea, siempre y cuando las opciones de Snapping se encuentren activadas. Estas opciones de Snapping se encuentran en la parte inferior derecha de la pantalla. La primera opción se llama Absolute Snapping. Con esta opción, cualquier evento se alineará a cualquier línea de la rejilla automáticamente. Observen que al seleccionar cualquier evento y arrastrarlo a cualquier línea de la rejilla, en este caso la tengo ajustado a 1-1, es decir, a compases, cualquier evento se ajustará o se alineará automáticamente a cualquier línea de la rejilla. Observen que al soltar este evento cerca de la línea, automáticamente se ajustará o se alineará a cualquier línea esto ocurrirá siempre y cuando tengamos activada esta opción de absolute snapping al no tenerlo activado podemos mover de forma libre cualquier evento y soltarlo donde nosotros queramos la siguiente opción se llama relative snapping la cual mantiene el offset de cada evento con esta opción activada nosotros podemos arrastrar y soltar donde nosotros queramos cualquier evento y al tratar de duplicar este evento y manteniendo presionado la tecla control podemos hacer un snapping donde se encuentra el otro evento como el otro evento lo hemos dejado a la mitad del compás el próximo evento que se va a clonar se va a ajustar automáticamente donde hemos dejado el evento anterior y la tercera opción se llama snap to object que sirve para alinear cualquier objeto con otro objeto al seleccionar este evento observen que cualquier evento se alineará a cualquier otro evento o cualquier otro objeto observen que no se realiza el snapping en ninguna rejilla y a ningún evento relativo, pero sí a cualquier otro objeto. Por default, la opción de Relative Snapping y Snap to Object se encuentra activada. Finalmente vamos a ver qué es este nuevo concepto de pistas híbridas. Para convertir cualquier pista en pista híbrida, den clic derecho en cualquier pista, ya sea MIDI o pista de audio. En el menú contextual que acaba de aparecer, seleccionen la opción Convert to Hybrid Track. Ahora podremos crear clips MIDI a la pista híbrida que acabamos de convertir. observen que ya puedo escribir notas midi al vuelo en tiempo real al convertir esta pista de audio en pista híbrida y este clip midi ya lo podemos arrastrar tanto al lanzador de clips como al arreglo muy bien amigos espero que este tutorial les haya sido útil los espero en el próximo video no olviden suscribirse para recibir notificaciones y saber cuándo he publicado un nuevo video.